...el comienzo del año 2020 en Coín ...estuvo marcado... ...por la aparición de un nuevo proyecto de cantera... ...en el Valle de Albuquería ...y por las movilizaciones de la ciudadanía... ...para tratar de frenar... ...esta apertura de una nueva cantera... ...de hecho se convocó una... Eh, concentración en la Alameda... ...que tuvo una enorme participación... ...y que se hizo eco en numerosos... ...medios de comunicación provinciales... ...además... ...se presentaron unas 750 alegaciones... ...a la evaluación del impacto ambiental del proyecto... ...incluidas las que presentó el propio Ayuntamiento de Coín, y, ...y se recogieron más de 6.000 firmas... ...contra la apertura de la nueva cantera... ...los verdaderos protagonistas de estas movilizaciones... ...fueron la ciudadanía de Coín ...y especialmente la plataforma de afectados... ...por la nueva cantera... ...pero mientras tanto... ...algunas formaciones políticas como Adelante Coín ...no nos quedamos parados y además de participar de manera activa, tanto en las movilizaciones como en las alegaciones, decidimos recoger una de las principales reivindicaciones de la ciudadanía y trasladarlas a una moción que titulamos Medidores para el polvo de las canteras. En esta moción pedíamos tres cosas muy concretas. En primer lugar, la creación de una comisión mixta para el control del polvo de las canteras. En segundo lugar, que esta comisión estuviese formada por representantes ...tanto de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Coín, ...como por representantes de la ciudadanía... ...y de colectivos ecologistas y sanitarios. En tercer lugar, pedíamos que a propuesta de dicha comisión... ...se eligiesen zonas cercanas a las canteras... ...y se colocasen medidores de polvo... ...y que los datos recogidos por estos medidores... ...se hiciesen disponibles para la ciudadanía... ...a ser posible en tiempo real... ...a través de la página web del Ayuntamiento... ...en lo que sería un excelente ejercicio de transparencia. Esta moción la llevamos al pleno de febrero... ...y el único punto que generó un poco de controversia... ...fue el relativo a la composición de la comisión. Finalmente, la moción se aprobó por unanimidad... ...tras incluir que en dicha comisión... ...estuviesen también representados... ...tanto las empresas canteras como la Junta de Andalucía. En el pleno de junio volvimos a hacer hincapié en la urgente necesidad de poner en marcha cuanto antes lo aprobado en esta propuesta. Sin embargo, han pasado ya más de nueve meses desde que se aprobó por unanimidad la moción y el equipo de gobierno aún no ha hecho absolutamente nada para crear y convocar a la Comisión de Control del Polvo de las Canteras. Ya nos estamos acostumbrando a que el equipo de gobierno no cumpla sus promesas y por eso nos preguntamos... ¿Nos han vuelto a engañar? Con respecto a los medidores de polvo, tenemos que decir que sí que ha hecho algo el ayuntamiento. Solicitó su colocación a la Junta de Andalucía y a lo largo del mes de junio se puso de acuerdo con la plataforma de afectados y colocó dos medidores aquí en la zona de Albuquería y otro más, creemos, que en la ciudad deportiva de los Llanos del Nacimiento. ...esta última sin consultarlo con nadie que nosotros sepamos... ...y por supuesto como no había creada la comisión... No, ...sin consultarlo con, con esa comisión... ...en cuanto a la fecha de, de colocación y medición... ...desde la plataforma ciudadana se les advirtió... ...que no coincidiera con las fechas de la feria de, de agosto... ...porque en esas fechas... Eh, ...lo normal es que las canteras soliera, so, coger, cogieran vacaciones... ...estuvieran cerradas... ...con lo cual las mediciones no iban a servir para nada... Finalmente, los medidores empezaron a medir el día 7 de julio y se tenían que quedar 28 días. En esos días pudimos observar cómo la actividad de las canteras fue más o menos la, la habitual, emitiendo bastante polvo y ruido, y bueno, algunos días más, otros días menos, lo, lo habitual. El día 5 de agosto se llevaron los medidores. Los medidores que colocaron no permitían pues cumplir con una de las peticiones de, de la moción, que era que se pudiera ver en tiempo real, preferiblemente, qué era lo que estaban midiendo estos, estos medidores para que la ciudadanía pues, estuviera informada. Esto para nosotros era muy importante porque lo que buscábamos era eh, transparencia y claridad y si estas eh, premisas no se dan, pues la verdad que no convence demasiado. Cuando los operarios de la Junta vinieron a, a retirar los, los medidores, comentaron ellos mismos que en ninguno de los sitios donde habían eh, colocado anteriormente lo, los medidores habían tenido que quitar tanto polvo de encima de los medidores a la hora de, de llevárselo, lo cual a nosotros nos daba ya, eh, en fin, pues alguna pista de, de, de qué estaba pasando y de, de qué habían medido. Curiosamente, unos días después del 13 de agosto, es decir, pues una semana y pico de, después de que se llevaran los medidores, eh, la Junta informa a la plataforma que uno de los medidores ha fallado, que ha fallado algunos días y que eso invalida los datos de todos los demás medidores. No nos dice ni qué días ni qué medidores son, son los que han fallado. Vuelven a colocar los medidores el 17 de agosto, coincidiendo, curiosamente, con las fechas en las que las canteras suelen coger vacaciones. Curiosamente, unos años antes, en Alaurín de la Torre, pasó exactamente lo mismo. Colocaron medidores de polvo para las canteras de Alaurín de la Torre y las colocaron precisamente en la feria de Alaurín de la Torre cuando las canteras estaban cerradas. En este caso, en el caso de Coin, una de las canteras estaba cerrada y las otras dos estaban con una actividad inusualmente baja. Los medidores vuelven a dar un fallo, en este caso un fallo eléctrico, ...hay cinco días que no miden y los vuelven a poner en marcha... ...se los llevan definitivamente el 11 de septiembre... ...en fin, ya con una desconfianza creemos que es razonable... ...por el tipo de medidor, por los fallos, por la poca información... ...por el que no se haya creado la comisión... ...en el pleno de julio solicitamos los datos que se obtuvieron... ...por los medidores de polvo instalados... ...la respuesta nos la dieron en el pleno de septiembre... ...y reitera nuestra desconfianza y provoca el título que nosotros le hemos puesto a este comunicado de prensa. La Junta de Andalucía dice que no dará los datos hasta que no haga una segunda medición de otros 28 días durante el invierno. No sabemos si ante los hechos relatados el resto de formaciones políticas se sentirán tan engañadas como, como nosotros, pero sí que estamos casi seguros de que la ciudadanía sí que se sentirá tan engañada como nosotros. Con respecto al ruido, desde aquí, a cierta distancia de las canteras, ya es bastante molesto, pero de eso hablaremos en otra ocasión.